Hoy leemos el cuento «Un ciego» de Guy de Maupassant. No siempre los ciegos están bien atendidos, ni tienen la suerte de poder contar con una organización que se haga cargo de ellos. La pérdida total o parcial de la vista supone para las personas afectadas un suceso que conlleva cambios a nivel personal familiar, laboral y social. Las actividades y responsabilidades que se desarrollan de forma casi automática cambian convirtiéndose en ocasiones en dificultades que pueden provocar miedo, ansiedad o manifestaciones depresivas. Ellos necesitan ayuda y nosotros tenemos que dársela. Ahora, Demos comienzo al cuento de Guy de Maupassant, El Ciego. El Ciego, un cuento de Guy de Maupassant. ¿Qué es la alegría del primer sol? ¿Por qué esa luz que cae sobre la tierra nos colma de felicidad de vivir? El cielo está totalmente azul, la campiña totalmente verde, las casas totalmente blancas. Y nuestros extasiados ojos beben esos vivos colores y extraen de ellos alegría para nuestra alma. Y nos entran ganas de bailar, de correr, de cantar, una feliz levedad del pensamiento, una especie de afecto expansivo se querría abrazar el sol. Los ciegos junto a las puertas, impasibles en su eterna oscuridad, permanecen tranquilos como siempre en medio de esta alegría nueva y, sin comprender, apaciguan a cada instante a su perro que quisiera ponerse a dar brincos. De vuelta a casa, al final de la jornada, del brazo de un hermano o de una hermanita más jóvenes y el niño dice «¡Qué buen día ha hoy!» El otro responde «Sí, ya he notado que hacía un bonito día. lulu no paraba quieto. Conocí a uno de estos hombres cuya vida fue uno de los más crueles martirios que imaginarse pueda. Era un campesino. Hijo de un labriego normando, mientras vivieron el padre y la madre, recibió más o menos cuidados, no sufrió debido a su espantosa infalidez, pero cuando los viejos pasaron a mejor vida, dio comienzo para él una existencia atroz. Recogido por una hermana, todo el mundo en la alquería le trataba como a un pordiosero que come el pan ajeno. A cada comida le echaban en cara el sustento. Le llamaban haracán palurdo y, aunque el cuñado se hubiera apropiado de su parte de la herencia, le daban de mala gana un poco de sopa, lo justo para que no se muriera de inanición. Tenía un rostro palidísimo y dos ojos blancos como obleas. Permanecía impasible ante la injuria tan cerrado en sí mismo, que no se sabía si oía o no. Por otra parte, nunca había conocido afecto alguno y su propia madre siempre le había maltratado un poco, puesto que no le quería, porque en el campo los inútiles son considerados algo perjudicial y los campesinos con gusto harían como las gallinas, que matan a las que nacen con alguna imperfección. En cuanto se había tomado las sopas, iba a sentarse delante de la puerta en verano, pegado a la chimenea en invierno, y ya no se movía de allí hasta la noche. No hacía ningún gesto ni movimiento, solo sus párpados, movidos por una especie de dolencia nerviosa, se cerraban de vez en cuando sobre la blanca mancha de los ojos. ¿Tenía una mente? ¿Tenía un pensamiento? ¿Tenía una clara conciencia de su vida? Nadie se lo preguntaba. Durante unos años las cosas fueron así, pero su impotencia para hacer cualquier cosa unida a su impasibilidad acabaron por irritar a sus parientes, de suerte que se convirtió en un hazme raíz en una especie de bufón mártir, en una presa arrojada a la innata ferocidad, a la salvaje alegría de los brutos que le rodeaban. Se ingeniaron todas las bromas crueles que podía inspirar su ceguera. Y, a fin de cobrarse el gasto que suponía su sustento, sus comidas se convirtieron en horas de diversión para los vecinos ...y de suplicio para el impotente. Los campesinos de las casas aledañas... ...asistían a aquella diversión. Se llamaban de puerta en puerta y... ...la cocina de la alquería estaba llena a diario. A veces ponían sobre la mesa... ...delante del plato en que el ciego había empezado a tomarse las sopas... ...un gato o un perro. La bestia olía instintivamente la infidencia del hombre y se acercaba sigilosamente, comiendo en silencio, lamiendo con delicadeza, y, cuando un chasquido de la lengua un tanto fuerte llamaba la atención del pobre desventurado, se apartaba con prudencia para evitar el golpe que lanzaba a ciegas con la cuchara a su alrededor. Entonces estallaban las risas. Había codazos, pataleos de los espectadores apretujados a lo largo de las paredes. Él, sin decir nunca esta boca es mía, se ponía de nuevo a comer con la mano derecha y con la izquierda adelantada protegía y defendía su plato. Otras veces le daban de comer trozos de corcho, de madera, hojas o incluso porquerías que no podía distinguir. Luego se cansaron también de las bromas, y el cuñado, irritado por tener que mantenerle, comenzó a sacudirle, a abofetearle sin cesar, riéndose de sus inútiles esfuerzos por parar los golpes o devolverlos. Hubo así un nuevo juego, el de las bofetadas. Los mozos de labranza, el criado, la sirvienta, le daban en todo momento manotazos en la cara, cosa que imprimía sus párpados un vivo movimiento. No sabía dónde esconderse y estaba siempre con los brazos extendidos para evitar que se le acercaran. Finalmente le obligaron a mendigar. Le dejaban en los caminos en los días de mercado y, apenas oía un ruido de pasos o el rodar de un carro, alargaba el sombrero murmurando. —¡Una limosna por compasión! Pero el campesino no es pródigo y pasaban semanas sin que trajera ni una perra chica. Entonces se desencadenó el odio contra él implacable y he aquí cómo murió. Un invierno. La tierra estaba cubierta de nieve y tremendamente helada. Ahora bien, su cuñado le llevó una mañana bastante lejos, a un camino real para hacerle pedir limosna. Lo dejó allí durante toda la jornada y, al caer la noche, dijo a los suyos que no lo habían encontrado. Luego añadió, «Pero va, no hay que preocuparse, alguno se lo habrá llevado a verle muerto de frío». Par diez. Seguro que no se ha perdido. Mañana lo tendremos aquí de nuevo para tomarse su sopa. Pero al día siguiente no volvió. Tras haber esperado largas horas, aterido de frío, sintiéndose morir, el ciego se había echado a andar. Al no lograr reconocer el camino sepultado bajo aquella capa de hielo, anduvo errante a la aventura, cayendo en las zanjas, levantándose de nuevo siempre mudo, buscando una casa. Pero el entumecimiento de la nieve le había ido dominando poco a poco, las piernas debilitadas ya no le sostenían, y se sentó en medio de un campo. No volvió a levantarse. Los blancos copos que seguían cayendo lo sepultaron. El cuerpo rígido desapareció bajo la acumulación de aquella masa infinita y nada indicaba ya el lugar donde yacía el cadáver. Durante ocho días sus parientes fingieron informarse, buscarle. Hasta lloraron. El invierno era duro y el deshielo tardaba en llegar. Un domingo yendo a misa, los campesinos advirtieron una bandada de cuervos que revoloteaban sin fin sobre la llanura. Luego se abatían como una lluvia negra, todos sobre el mismo punto en un ir y venir incesante. A la semana siguiente, aquellas oscuras aves seguían allí. En el cielo había una nube de ellas, como si se hubieran reunido de todos los puntos del horizonte, y se dejaban caer con grandes chillidos sobre la nieve deslumbrante que llenaban de extrañas manchas y hurgaban obstinados. Un zagal se acercó a ver qué hacían y descubrió el cuerpo del ciego. Ya medio devorado, dilacerado, los ojos pálidos habían desaparecido, vaciados por los largos picos voraces. Y ya no puedo nunca disfrutar de la animada alegría de los días de sol sin un triste recuerdo y un pensamiento melancólico por aquel pobrecillo tan desheredado en la vida que su horrible muerte fue un alivio para todos los que le habían conocido. Fin.